ganas de reír, tú reías para no llorar. Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad. Yo sin ninguna escoba que vender, tú con las no noches que olvidar. A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad. Tú habías perdido el último autobús y a mí me habían echado de otro bar. Los mismos alfileres de budú, el mismo cuerpo que termina mal, pero quiso el cielo bautizar el suelo con su gota a gota. Y con tu de arena para tu melena de muñeca rota. Y tu mirada azul me dijo cara cruz y mi alma de aún no puso doble o nada. Y los peces Botas, y tus marachitos, zapatitos de tacón Locos por naufragar, salieron a bailar Como dos locos bajo el chaparrón de notas El rock and roll de los idiotas Daniel. ¿Cómo estás? Tocayo. Amigo. Sí, eh, ¿por qué Sabina? Eh, Sabina, por, por una. por solamente una casualidad. Eh, yo había dejado de tocar rock and roll hace un tiempo. Había dejado de, de hacer música por, por unos mambos personales nada más. Y, y un día estaba en la librería así y entra el Eddie, que vos lo conocés, el guitarrista, y justo yo estaba escuchando la ralda y esas cosas, y le digo para hacer folclore. Nos empezamos a juntar en ese tiempo y hicimos un grupo que se llamaba Resistencia Sureña. Eran dos guitarristas y yo en la voz. Y en uno de esos días falta el guitarrista y justo Sabina había sacado un disco, que no recuerdo bien cuál era, y me puse, como faltaba un guitarrista, mientras hacíamos tiempo, nos pusimos a tocar una canción de Sabina y salió demasiado parecida. Un sueño el martes que viene, por de en... A partir de ahí, eh, me gustó mucho y ya... Salió otra fecha, salió otra fecha, salió un cumpleaños, salió todo y, y no me he podido despegar hasta el día de hoy. De... ¿No te dan ganas de despegarte a veces del...? No, todo el tiempo. Pero por ahí en, eh, me relaciona muchísimo más la gente acá en la ciudad. Eh, de hecho vos me decís Sabina. En la provincia también, digamos, pero pero menos cuando voy a tocar otros lados me permito hacer otro tipo de cosas. Es muy rara la ocasión que toque un a tema mío. Es necesario un... Un sabinero este, dando vuelta porque esa poesía de Joaquín en, en, en el mundo hispano es única. No no la gente que valora que... mucho tu. Tenés, hasta la nariz tenés parecida parecía, Sabina, con el sombrerito y. Y con todo eso... Me está matando, dice... No, no, eh, sí, a vos te gusta, compartimos muchas cosas, muchas veces ese tipo de cosas eh, y, y de las canciones que tocamos de otros autores creo que debe ser lo que mejor me sale Sabina, evidentemente. Sí, sí, sí, sin duda. Eh, nos gusta cantar otro tipo de cosas también, compartir un folclore, soy un tipo que me gusta la noche, obviamente. Durante todo este tiempo de tocar, eh, y voy y toco. También, así como voy y toco en, en un pub que me contrataron, después me gusta pasar por un bar de bocha y ponerme a tocar la guitarra. ¿Ya no cierro los bares? Claro, entonces me voy a esos lugares donde me puedo permitir tocar las canciones de folclore y me amanezco entre, entre amigos que los conozco ese día. Y, y nos emborrachamos juntos. Dó un poco qué pasó con tu vida, con, con la venida de Simón. Y bueno, y ahí llega Simón en ese tiempo y me obligó a... de alguna u otra manera a, a, a estar mucho más pendiente de él. Entonces, mis sí, semanas tra transcurren muy tranquilas. Ya, ya, muy, no, cierro ya, los ya no cierro los bares. me hago tantos excesos, tal cual, así venía. Martín ha traído paz a tu vida. Martín ha paz a mi vida, tal cual. Y Simón... me me abrochó. Tenemos una relación así muy, eh, demasiado pegados estamos, pero la gente que no sabe, eh, sos una persona demasiado importante en mi vida, después yo siempre digo que después de mi viejo me enseñaste un montón de cosas y, y te tomé mucho como referente, un aprecio muy especial que no tengo por demasiadas personas. Yo conocí a tu viejo, Dubini, el sindicalista de ATE. Gremialista diría, no, yo no. Campera negra, Luvaldín. Bueno Daniel, un gustazo tenerte acá y escucharte. Un placer amigo, para lo que necesites siempre voy a estar a tu lado. Tuyo. Listo, gracias. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato bicarbonato de porcelana, color de muela, se si hasta las suelas de mis zapatos de te chante menor.